¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video para el Canal canal eh, Voy a hacer, como salimos campeones Y sí, yo soy de Argentina, gente eh, Como salimos campeones, voy a hacer la copa acá en Minecraft A ver, eh, la copa es empieza de abajo, vamos a hacerla de abajo para arriba, ¿no? Y empieza de abajo un poco ancho y de arriba... De abajo un poco ancha y de arriba se va haciendo más ancha todavía con un, con una bola no con la con la con una bola <ríe> qué una con una bola no con, con el planeta arriba vamos a empezar viene siendo obviamente esto va a ser todo cuadrado obviamente no nos va a quedar muy bueno gente ahí hice la base estoy ahí tratando de que me salga bastante bien no así que bueno ahora lo que voy a hacer va a ser eh, la parte de color verde que tiene la copa la voy a hacer así y después cuando ya la haya a ver vamos a hacer así eh, tengo una imagen de referencia porque obviamente no me va a salir si no si no veo una imagen de referencia no y ahora una gran parte de esto va a caer A eh, ver, no, no sé cómo va a salir esta porquería A ver, eh, vamos a hacer la parte de este color ahora Y acá esta parte ya viene, o sea, viene así y ya se va abriendo para el costado, o sea, se va haciendo más grande Ay amigo, no sé qué, <risa> no sé qué mierda estoy haciendo, amigo. Esto va a ser muy difícil. Esto se va abriendo más y más para arriba, en realidad. No es así como yo lo estoy haciendo. Ahora vamos a bien para arriba, entonces me queda bien. Estoy en la concha de tu madre, pelotudo Obviamente no salió como yo quería que saliera Pero no importa La intención es lo que cuenta, ¿no? Y bueno gente, eh, ya terminé la copa eh, tuve un problema con la S, que un dolor de bola hacer la S, pero bueno, eh, ya la terminé, así que así quedó perro. asco. No mira lo que es esto amigo Argentina campeón del mundo, Messi. No mames, increíble, increíble gente, me encanta, lo amo. Somos campeones del mundo gente. No lo puedo creer Y e hice la copa Pero obviamente que esta copa No sé, parece una nave espacial <risa> No sé qué mierda hice Pero la extensión cuenta Qué cara de verga que soy, no sé qué mierda hice Pero no importa lo que dice Messi ahí, así que Así que bueno gente, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Suscríbanse, denle like, compartan, comenten lo que quieran Así que bueno gente nos vemos en un próximo video. Bye bye.